Es el pinche rape a la verga Ya te la sabes mami Guacha Prendela, prendelo Donde tú jurabas que no me soltabas Según tú me amabas y de ti no veo ninguna llamada Tú ya me olvidaste mujer Y aquí me encuentro con una foto Aquella que tomaste cuando me guachaste loco Y yo no puedo dejar que otro Te diga te amo si todo era de nosotros